En el programa, eh, perspectiva, y, y no basta con decirles a nuestro pueblo, a nuestros trabajadores, la ubicación que tiene cada uno de, lo, de los bloques de los sindicatos provinciales que van a desfilar. Bueno, ya eh, han sido bastantes la, las actividades que se han ido desarrollando y esto demuestra las motivaciones que hoy que tiene el proletariado cubano y principalmente el, pro el proletariado granmense para ir este primero de mayo, bien temprano, a desfilar para demostrar la convicción política que tenemos con la revolución, con el partido y con la clase obrera. Bueno, eh, decir que en la ubicación que tenemos, teniendo en cuenta las indicaciones ya ofrecidas por la Central de Trabajadores de Cuba y la dirección del partido y, la, y el gobierno en la provincia, este primero de mayo va a ser diferente a otros años, ...las iniciativas propias que tienen los sindicatos... ...del de transporte que se incluye dentro de los bloques... ...esto no se va a realizar... ...por las indicaciones que ya cada uno de los sindicatos conoce... ...solamente vamos a desfilar con, eh, en marcha unida... ...en marcha apretada, con, con muchos coloridos... entusiasmos nuestros propios carteles... ...que se han ido desarrollando en, en, en cada uno de los espacios... ...y eh, debo aclarar primeramente, antes de dar a conocer los resultados... ...que eh, el inicio de nuestras funciones aparte que ya estamos eh, casi cerrando las la que nos ultiman para ya dar el listo, que lo daremos el domingo bien temprano eh, en la Plaza de la Patria con la presencia de nuestra primera secretaria eh, realmente eh, a las 5 de la mañana todas las comisiones organizadoras del desfile estaremos ya en, en cada una de las posiciones que tenemos, a partir de las 6 de la mañana ya inicia la concentración de cada uno de los sindicatos el pueblo eh, en general porque eh, aunque vamos a a estar eh, dando a conocer cómo Vayamos se ha organizado, cada territorio en la, en la, en, en la provincia ya tiene organizado eh, su desfile, 6 de la mañana inicia la concentración y a las 7 rompe el desfile con la locución de nuestra secretaria general de la CTC en la provincia. Bueno, frente al teatro Vayamos se va a ubicar eh, la presidencia con los trabajadores del partido, los funcionarios y cuadros. Luego le sigue una representación alrededor de 250 combatientes de la Revolución Cubana y seguidamente este bloque estaría un bloque de los asociados a la ANSI, a la ANSOT, a la Cliffing y operados del corazón que más o menos eh, estarán eh, en representación de estos trabajadores, 250. El primer bloque ya, como bien hemos expresado de manera estratégica, inicia el Sindicato de la Salud que se va a ubicar en la, en la avenida Felino Figueredo, frente a la entrada el, del Hotel La Caleza, hasta el final de la Escuela Provincial del Partido Desembarco del Granma. Seguidamente, el segundo bloque, el Sindicato de Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros, que estará en la avenida Felino Figueredo, donde inicia el Hotel Valle del Cauto, hasta la esquina de la calle 8 de Los Coches. El tercer bloque, el sindicato de Energía y Minas, que se va a ubicar en la avenida Felino Figueredo, desde la esquina de los coches hasta la avenida Fran País, es decir, donde inicia ya la terminal de Astro, ahí va a estar ubicado este sindicato. El sindicato de las comunicaciones, la informática y la, y la electrónica se ubicará en el cuarto bloque, ya directamente en la avenida Fran País, frente a la calle disculpen eh, Avenida Felino Figueredo, ...frente a la calle La Excelencia... ...posteriormente ya entonces el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte... ...estará dentro de la avenida Fran País, frente a la terminal de Astro... ...el sexto bloque, el Sindicato de Hotelería y Turismo... ...en la avenida Fran País, frente al Salón de Calzado... ...el séptimo bloque, el Sindicato de la Construcción... ...estará en la avenida Fran País, frente a la cremería Las Torres... ...en el octavo bloque, el Sindicato de la Administración Pública en la avenida Fran País, desde la dulcería las novedades, hasta la esquina del preuniversitario. En el noveno bloque estará el sindicato de azucarero, que se va a ubicar desde la esquina del preuniversitario hasta la vivienda número 99. Posteriormente, en el, en el décimo bloque estará el sindicato de industria, en la avenida Fran País, desde el, primer, desde el frente del sector de la PNR hasta la vivienda número 113. En el onceno bloque estará el Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca, que se va a ubicar en la avenida Fran País, a, desde la vivienda número 113 hasta la vivienda 119. En el, en el duodécimo bloque estará el Sindicato del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, desde la avenida Fran País, en la vivienda 119 hasta la parada de ómnibus que está frente al Parque del Amor. En el 13 bloque estará el Sindicato del Transporte y Puerto, en la avenida Fran País, desde la parada de Ómnibus hasta la entrada del primer edificio que está en los alrededores del Parque del Amor. En el 14 bloque, bloque eh, disculpen, está el Sindicato de la Cultura, que se va a ubicar desde la entrada del primer edificio hasta la hamburguesera. Hasta ahí eh, cerraría este bloque y posteriormente al Sindicato de la Cultura, ya en la misma avenida Fran País, pero en posición del Policlínico 13 de Marzo hasta la empresa de construcción y montaje, se va a ubicar el Sindicato de Civiles de la Defensa. Y para cerrar ya este bloque engalanado, con todo el colorido, en representación de la FEM, la FEU y la Central de Trabajadores de Cuba, estará un gran bloque de jóvenes, con más de 3.000 jóvenes, que haremos ya el cierre oficial, de este desfile. Y cerrando este gran bloque de jóvenes, todos eh, los cuadros que vamos a estar inmersos en las cuatro comisiones organizativas del primero de mayo, haremos también nuestro cierre en marcha unida en representación al proletariado cubano y al movimiento que estamos llevando hoy con vista a eh, reforzar todo para hacer un buen primero de mayo como nos ha expresado nuestro presidente de la república y primer el secretario del Comité Central del Partido y también nos los ha pedido nuestro secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, compañero Ulises Aguilarte Nacimiento. Creo que todas las condiciones están creadas para que en Granma y en Cuba desarrollemos un Primero de Mayo, como he estado eh, expresando por la patria, manos y corazón. ¡Viva el proletariado cubano! Muchas gracias al por estas precisiones de lo que estará ocurriendo en Bayamo como sede principal en la provincia del desfile el primero de mayo, también que se va a estar transmitiendo en vivo la narración a través de las ondas de CMKX Radio Bayamo y en cadena con todo el sistema radial granmense. Vamos entonces a una pausa para justamente lo que demuestra de que a Cuba Manos y Corazón se le pone desde la visión de nuestros trabajadores granmenses. Veamos.